Olá a todas e todos que porventura venham se encontrar com esse vídeo. Eu quero apresentar para vocês hoje o trabalho de uma fotógrafa mexicana chamada Flor Gardunho, que a meu juízo é uma das pessoas mais relevantes na fotografia contemporânea. Deixa eu tentar qualificar isso. Em primeiro lugar, porque no meu modo de ver, Ela cumpre de maneira muito clara o que é o propósito maior da fotografia, que não é o de retratar a realidade em sua própria realidade, mas de registrar o sonho. E isso ela faz de maneira magnífica. A segunda coisa muito importante na obra de Gardunho que ela apresenta os trânsitos entre os seres humanos e os demais reinos. Ou seja, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral. Ah, trânsitos que estão presentes nos sonhos e que são veículos para o desejo. Ah, então, muito legal esse aspecto do trabalho dela. Em terceiro lugar, tem uma coisa que eu acho fantástica também, é o modo como ela trata o nu feminino. É, eu preciso prestar muita atenção nisso, porque é claro que ela o faz de uma perspectiva também feminina, é, mas ela revela um, um, algo de, um quê de mágico naquilo que seria a normalidade, ou seja, os corpos com os quais a gente habitualmente entra em relação, e não aqueles que foram preparados para ser retratados. Uh, acho muito legal, se vocês puderem dar uma olhada uh, nesse vídeo por inteiro, ele está em duas partes, a primeira parte é uma espécie de um slide show uh, do trabalho da, da Flor Gardunho, Na coisa específica dos objetos sobre os quais ela trabalha, e a segunda parte é um documentário já pré-existente, não fui eu que fiz, uh, mas acho que é ilustrador sobre a obra dela. Uh, o último ponto que eu queria abordar é que, como a obra da, da Flor Gardunha é muito extensa, eu vou tratá-la em três vídeos uh, subsequentes. Né? Esse é o primeiro, espero que vocês gostem, e acredito realmente que vale a pena ver uh, a obra dela em outros, em, com outras referências, em outros meios, por outros meios. Né? Uh, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas, alguns links, Uh, mas realmente vale a pena, Ela es una fotógrafa muy, muy especial. Certinho, un um abrazo para todas y e todos. até a próxima uh, relación que a gente venga a establecer por medio de aquí do Facebook. ¿Cómo eh, como es que comienzas tu trabajo? Es decir, ¿cuáles son los sujetos con que comienzas a fotografiar? Bueno, me... Mi, mi primera aproximación a la fotografía fue en San Carlos eh, en la Escuela de Artes Plásticas. Ahí conozco de una manera increíble a Cati Orna, que era la maestra de fotografía. Y, y bueno, me, nos dan una cámara, un rollo a la semana y entonces podíamos hacer lo que, lo que quisiéramos. ¿no? entonces mi mis aproximaciones a la fotografía fueron con espacios y con objetos. Entonces, mis, primeros, mis primeras fotos, eh, eh, inclusive el primer contacto real e intenso que tuve yo con Katy Orna cuando, es cuando yo encontré en el centro de la ciudad un, un hospital de muñecas abandonado. Entonces, yo tomo fotos en ese hospital de muñecas y cuando Katy ve que yo fui ahí, se sorprendió muchísimo y yo no entendía por <coughs> qué, ¿no? Mucho tiempo después entendí por qué, porque era uno de los temas fundamentales en la obra de Katy, ¿no? Entonces es ahí donde yo hice clic con la maestra, cuando yo llevé un, un tema que para ella era tanto caro, ¿no? Sí. Eh, y Emma, en ese sentido, en, en este mundo, digamos, de objetos, de, de formas, de lugares, eh, ¿qué encontramos en la obra de Flor, de Flor Garduño? Bueno, eh, el objeto es algo muy importante en la obra de Flor. Eh, podríamos hablar de veras, horas sobre este tema, porque Flor eh, ha, ha creado un lenguaje especial a través de los objetos un lenguaje en el que transmite emociones, fantasía. Ella en muchas ocasiones es la creadora de, eh, de, de sus propias fotografías, crea este tabló, esta escena, construye sus escenas eh, con diversos objetos eh, a los que les da de alguna manera vida y yo creo que esto es algo que, que Flora ha ha tocado a lo largo de toda su carrera fotográfica y lo ha ido implementando, le ha ido, le ha ido dando ciertos cambios en los que, lógicamente, a través de la experiencia, va plasmando esa, esa mirada, esa mirada que cada vez se vuelve más sensible, más experta, a veces más delicada, construyendo todos estos escenarios que, bueno, que realmente nos llevan a, a, a una fantasía personal de Flor, pero también nos conectan con muchas cosas. Bueno, vamos a ver en la siguiente cápsula un poco más del trabajo de Flor Garduña. Todo lo que queda sin expresar debe ser el valor de una mujer o lo que es parcialmente expresado, porque en el vientre, lunar, secreto y húmedo, los hilos mudos que conforman el vestido están gestados. Percibo orden en la voz de Flor en la luz y sombra, en las cajas y composiciones, en la observación y recepticidad a la sorpresa. Solo es un rumor, un murmullo, como el original primigenio susurro con el que el mito explica la esencia de cada cosa. Hay un orden escondido en la voz inmóvil que hace que las juntas de luz giren, trascienda cada recuadro, reconozca el equilibrio, el asombro y la primitiva totalidad de Zipactli es la voz de la mujer.